especiales de un periodista polaco da cuenta que estaría caminando una especie de negociación entre Kiev y Varsovia como medida del pago por la ayuda militar que está entregando el gobierno de Andrzej Duda a Zelensky Turquía recibe el primer portadrones del mundo. Ojo a estos datos que está entregando un medio militar que está siguiendo muy bien lo que fue la visita de Zelensky a Polonia y es que para muchos que siguen este tema internacional es bien sabido que los rumores que existen de los intereses de Polonia para poder recuperar territorios que antes formaban parte de Polonia y que ahora son parte de Ucrania. Se destacan y se mencionan que tienen que ver con la región de Galicia de los Carpatos. Esta misma información en su momento lo dio a conocer la inteligencia de la Federación, que por cierto expresaron de que Polonia estaba con la intención de retener territorios como la Vil Ilbano-Frankiv y la mayoría de las regiones de Termopil. Ahora, se está hablando que el presidente Zelensky habría prometido otorgar tierras a Polonia por la ayuda militar y financiera de este país durante la contra para Ucrania. Esto según diarios internacionales lo expresa un periodista polaco Marek Geiler y según lo ha publicado recientemente en un portal en una editorial en MPD. Según reseña la editorial, el presidente polaco Andrzej Duda, según el comunicador, hizo una propuesta sin precedentes a Zelensky. El artículo dice que le ofreció ayuda al presidente de Ucrania a cambio de la entrega de tierras. Por ejemplo, se habla de Bolin Rock, ¿no? Y la BID al mismo tiempo. Galia señaló que el presidente de Ucrania no aceptó la oferta de su colega polaco, pero que tampoco la rechazó. Más tarde, según el comunicador, el presidente de Ucrania, se percató de que la contraofensiva que había sido anunciada para esta primavera estaba condenada al fracaso y por eso retomó el tema que había sido planteado por el presidente polaco en su primer encuentro. Además, Zelensky ofreció una vez más a las empresas polacas que compren las corporaciones ucranianas más grandes a cambio de pagar la deuda estatal externa del país. También esto, dicho por el periodista Galia, le corresponde a Zelensky Encontrar los fondos a toda costa para poder resolver los problemas monetarios con el norte y la Unión Europea, incluso se habla a través de concesiones territoriales cuando ustedes escuchan que le ofrecen tanto material de, de compra y que le dan tanta ayuda millonaria y que se hablan es por millones ¿Cómo se piensa que se va a pagar? Pues sencillo expertos dicen que ya hay lobistas allí en Ucrania mirando cómo es que se va a pagar las deudas entre Kiev y el norte nada es gratis en esta vida recordemos que en las redes sociales discuten las filtraciones de los documentos del Pente no, lo hemos comentado en el video anterior y de esto se deduce que las fuerzas afu enfrentan un gravísimo problema de escasez de proyectiles no es nuevo lo que están diciendo los documentos ya se había dicho en otros vídeos incluso medios internacionales ya lo habían dicho la escasez de proyectiles para los sistemas de defensa aérea soviéticos anteriormente, incluso los medios ya habían dicho que era imposible que pudieran lograr algo las AFU, por más que diga, pues que están luchando allí porque el tema es el desgaste que están teniendo. Que además, lo cierto es que se debe esperar para dónde se va todo el tema de la filtración de los documentos y de qué forma y de qué forma va a reaccionar Kiev con su ejército, con la nueva estrategia que van a implementar para contratar a las fuerzas rusas en primavera. Por lo pronto, John Kirby, quien funge como portavoz del Ministerio de la Defensa del Norte, ha asegurado que más allá de lo que significa la filtración de esta información, la postura de, y firmeza del presidente Joe Biden no ha cambiado en nada al respecto a los apoyos a pero sobre todo expertos dicen que esto deja muy mal parado al gobierno demócrata respecto al seguimiento o perfilamiento que hacen los aliados Kirby asegura que van a seguir apoyando a Kiev durante todo el tiempo que sea necesario también Kirby ha dicho que el norte se compromete a descubrir quién fue o es el responsable de las publicaciones de estos documentos de alta confidencialidad insistiendo en que la administración de Washington tomará las medidas necesarias medidas que se van conociendo más a detalle en el pasar de las horas. Según Kirby, ha dicho que no hay excusa para que estos documentos se hagan de dominio público, resaltando que esta información pudo haber sido alterada y asegura ya el líder demócrata está siendo informado sobre estas filtraciones relacionadas con los planes de Ucrania sobre la contraofensiva. Bueno, aquí les digo una cosa. Y quienes nos ven a diario saben que el tema de la contraofensiva hace mucho rato se viene anunciando. Nosotros lo hemos venido diciendo, pero por las informaciones que aparecen a nivel internacional, lo han dicho funcionarios de Kiev, lo ha dicho el mismo secretario de Estado, Kirby. Eh, perdón, Anthony Blinken, John Kirby también lo ha venido diciendo hace rato, se viene anunciando y Rusia los está esperando, también lo ha dicho Jack Benny Prigozhin hace pocas horas, pero aquí ese no es el punto, el punto es qué hay detrás, porque si bien es cierto, analistas dicen que la información se inclina a datos que dan cuenta de que las fuerzas ucranianas están debilitadas, podría ser un sofisma de distracción para Rusia, ¿no? que ha venido denunciando otra cosa en las últimas horas ustedes lo han escuchado todas las brigadas listas que hay para luchar contra el ejército ruso lo dijo la Reuters sin contar el tema que es motivo de debate las bajas de la SAFU y de otro lado por ejemplo la Ram Corporation ha dicho y ha señalado en las últimas horas que el tema con Ucrania está terminado y que ahora el objetivo se va a centrar es en China que por cierto ya China lo sabe y todo apunta hacia ellos y por eso están apretando el acelerador con el tema de la implementación del mundo mundo multipolar con los aliados y de otro lado ustedes lo acabarán de escuchar también Rusia apoyando a los países africanos pagando la deuda externa es decir, están implementando el acelerador para la implementación del mundo multipolar para hacerle el contrapeso a la hegemonía unilateral del de norte escuchen esta información que creo que también es importante eh, según Avia.pro me llama mucho la atención este artículo, dice que un politólogo Jack Benny Mikhailov Habría comentado sobre el ejército nacional principal de China, estamos hablando del ejército popular de liberación, en el estrecho de Taiwán y señaló que China realmente muestra su disposición a resolver el problema de Taiwán por la fuerza. Según el experto, Europa opinaba que Taiwán es parte de China, lo que ayudó a fortalecer las relaciones entre la Unión Europea y la República de China. Sin embargo, la situación ahora es tensa y Europa se encuentra en un dilema, ya que al apoyar al norte en un conflicto con Rusia, corre el riesgo de provocar contramedidas de China si China decide llevar a cabo una operación especial en Taiwán, en realidad solo tendrá un aliado, que es Rusia dice el comentarista en tal situación, el bloque se verá obligada a obedecer las instrucciones desde el norte y las economías de los países europeos pueden sufrir, porque China puede tomar medidas para obligar a la comunidad europea a creer que Taiwán es parte de China. Por lo tanto, la realización de ejercicios del Ejército Popular de Liberación en el Estrecho de Taiwán causaría gran preocupación y es una señal para la comunidad internacional de que China está lista para usar la fuerza para defender y proteger sus intereses en la región.